5 de septiembre de 2022, eh, volvemos a los vídeos de Banjo, retomamos la rutina y evidentemente parte de la rutina son los vídeos de Banjo. Y bueno, veréis que he cambiado la portada, he cogido la portada de un, del canal Banjo en Español, vale que tenía que inicié en 2020 pensando hacer las cosas un poquito más en serio. Finalmente no, no llegó a buen puerto, básicamente porque hacer las cosas en serio requiere trabajo, tiempo y ganas, y yo no tenía eh, trabajo... Sí, tiempo por eso mismo menos Y gana cero, patatera ¿vale? Bueno, el caso es que quería yo cambiar ya la portada Veía que la portada está con la entrada de Torín, tirorín, torín torín, torín, torín, torín, No, ya estaba hasta lo mismísimo Y nada, está la portada nueva, sin música ni, ni mierda De ningún tipo Y directamente pues vamos a hacer un tema que se llama eh, Bueno, es el O Susana Pero en me, menorizado, que es una cosa que solemos suelo hacer en menorizar canciones entonces tenía yo la tab por aquí la voy a coger del o susana en la, la cual mezclaba cap tab evidentemente tiene copyright y no la voy a compartir vale eh, que con, lo que hace es combinar estilo scratch y melódico y entonces a partir de esta esta tabulatura digo bueno pues me voy a crear yo mi propia versión para poderla compartir y entonces eh, me he creado esta versión menorizada que evidentemente esto no lo ha hecho nadie nunca que yo sepa me refiero a los Susana menorizados y como está menorizado y tiene así el sonidito oriental eh, eh, semítico pues la, la hemos llamado o Shoshana vale que Shoshana eh, es el equivalente de Susana y he estado investigando un poco y por lo visto eh, Susana o Susan o Shoshana o, o vamos todas estas versiones eh, son hebraicas o, o, o arábigas y significa el eh, lila, una flor, que es la flor lila, ¿vale? Pues eso es el significado de Susana o Shoshana. Y nada, pues para vuestras tardes de, del desierto os, pre, os he preparado esto con su tabulatura que podréis descargar mm uh -oh. en la parte A, que está dividida como casi siempre en dos partes. Vamos a empezar con la tercera al aire, eh, cuarta en el séptimo, segunda al aire, tercera en el sexto, eh, primera al aire y ahora vamos a hacer un eh, hammer-on 3-4 y vamos a darle... La, la prima al aire y la quinta al aire Y ahora vamos a, a darle la escala hacia atrás Pulsando en el traste 5 5, 0, 5, 0, 7, 0 5 en la segunda, primero al aire 5 en la tercera, segunda al aire Cuarta en el séptimo, tercero en el aire. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer eh, la conclusión de esta parte, que es... Un slide 2-3 en la tercera. 2-3. ¿Vale? Con la segunda al aire. Luego primera y tercera al aire. Ahora un on 3-2. Perdón. ¿Vale? Y rematamos con la tercera al aire ya sonará de, de otros temas, ¿vale? Esto es muy, muy típico de Bluegrass. Y vamos a acabar con cuarta y, y primera en el, en el traste 1 y hacemos un forward roll. No sé exactamente en la tablatura si lo tengo puesto así, ¿vale? Pero vamos, puedo hacer poco como más me guste esto no es como no es una cosa así grabada en piedra cada uno como le salga de lo mismísimo Voy a hacer... o... o como yo quiera vale entonces repetimos cuarta creo que suena un poquito mejor vale ahora vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a hacer el, el slide 2 3 y ahora voy a acabar en una especie de acorde de re y lo que voy a hacer es Cuarta en el cuarto, segundo eh, tercera en el segundo, eh, segunda en el cuarto y hago un forward roll, ¿vale? Y remato con la cuerda a tercera, tercera en el aire. Y la segunda parte, eh, al igual que la primera, también consta, o la parte B, consta de dos partes. En este caso, para que haya cierta variedad, lo que la diferencia fundamental entre la parte 1 y la parte 2 de, de esta parte B es el, el remate, el final, ¿vale? entonces vamos a hacer pellizcamos la primera en el primer tráster, la segunda al aire y la quinta al aire ¿vale? y ahora seguimos pellizcando la, la segunda y la primera la primera en el quinto traste, la segunda en el quinto traste ¿Vale? Perdón si, quiere, si queremos podemos meter la quinta al aire aquí también Porque nos da tiempo Y ahora Que es primera en el octavo Segunda en el, el onceado y la quinta al aire, y es un backward roll. ¿vale? Aquí seguimos con el backward roll y rematamos con la primera al aire. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir parte de la, de la primera parte, y digamos la segunda parte de la primera parte. Y en la segunda parte de la segunda parte, en la segunda parte de la parte B, vamos a hacer de nuevo, vale, esto es igual, también lo podemos hacer así, como más nos guste, vale, así yo creo que es mejor para diferenciarlo de, de la primera, y en vez de meter 5, 5 en primer, primer la cuerda, segunda cuerda, vamos a meter 5, 3, para que... Que tenga un tono así un poquito más misterioso. Podemos meter la quinta al aire y esto es igual, es decir, el backward roll. Repetimos lo que ya sabemos y ahora es la diferencia. Vamos a volver a lo de 8-11. 8, 11, eh, quinta al aire, repetimos y ahora eh, la segunda en el octavo, primero al aire y terminamos con la quinta al aire. Entonces la segunda parte completa. <risa> Habéis visto que he metido la quinta, puedo hacer o ¿Vale? las, las dos entran, ¿eh? es lo de eso de menor armónica, menor melódica. Digo yo, ¿eh? yo tampoco sé, sé música. Bueno, y este es el temita.